Hoy a la entrevista de Gaming Room tenemos a un a un original, a una persona que prácticamente forma parte ya de la familia José Carlos Montero, profesor en trazos, director creativo de The Crown of Wu, fundador de Red Mountain y representante de ventas internacional de Playstation Talents como si tuviese pocos títulos Hoy viene este programa a hablarnos precisamente de esa última iniciativa, Talents y quedaos hasta el final porque tenemos una noticia como hemos dicho al principio del programa muy interesante y puedo llegar a calificarte bizarra, he descubierto esta palabra y me gusta mucho pero mejor me dejo de rodeos y doy ya la bienvenida a JC, buenas tardes muy buenas tardes <ríe> ¿Qué te parece ah, la vale, introducción? Vale, Así vale, bien presentado Fantástica, me parece alucinante Muy bien sí Perfecto, señor. pues venimos aquí a hablar Un poco de, de lo que viene a ser Ya no tanto un juego Vamos a hablar de, de PlayStation Talents Como iniciativa eh, ¿Qué sí. te parece si empezamos un poco Por, por la historia y, y la creación Un poco del, del tema? ¿Quién está detrás de la creación de Talents? Eh, bueno, la iniciativa es una iniciativa De, de Sony para impulsar Uh, ...la industria nacional, ¿no? la, sobre todo la industria nacional... ...y echar un cable a los estudios más pequeños... ...dándoles visibilidad y la oportunidad de eh, pues acceder a un mercado... ...que como sabemos todos es bastante complicado... ...entonces esa iniciativa eh, bueno, pues tiene un director... Uh, general, por decir de alguna manera, que es Roberto Yeste y detrás tiene un equipo de gente que um, pues se encargan un poco de liderar el proyecto y cada uno en, cada, en, en sus eh, aspectos, ¿no? Y tratar de que en conjunto el resultado pues sea lo mejor posible. Evidentemente, pues se va aprendiendo año tras año de los errores anteriores y cada año va mejorando, ¿no? Y lo que sí, la persona que está en contacto con todos los equipos es eh, Daniel Sánchez, que es director también de Gamera, y la persona encargada de marketing, bueno, la, la que, en realidad la que yo conozco aquí en Madrid es Paloma, es eh, Paloma Aragón, aunque eh, hay otra persona en el País Vasco que es Ikeruncilla. Y creo que hay alguna persona más también que está en otra región encargado de pues, gestionar un poco el talento en, en esas otras regiones, ¿vale? Pero eh, más o menos eso sería una estructura básica que os pueda dar una idea de quién está por detrás de, de, de la historia. ¿De dónde surge la idea en este momento de que venga Sony y diga oye, vamos a hacer una iniciativa de apoyo a, al indie nacional? ¿Cuándo surge todo esto? Pues esto surge ya en el 2014 aproximadamente, si no me equivoco, por ahí andará, ¿eh? si no recuerdo mal, el 2014, 2013-2014, y de lo que se trata un poco es de... Eh, bueno, primero se, se observa que hay un crecimiento del nicho indie entendido como tal, porque si te das cuenta, de varios años para acá... ...los únicos títulos que tú te encontrabas... ...en las estanterías del game por decirlo de alguna manera... ...o que tenían una uh, repercusión determinada... ...eran triple A o doble A, ...y los indie que estaban eh, llegaban al mercado eran muy pocos... ...y sobre todo en España lo que sí se observa... ...o se observaba y se sigue observando... ...es que um, la cantidad de estudios con más de X personas... ...o que pudiesen tener una repercusión determinada... ...con sus juegos en el mercado es infinitamente grande, pero que no tienen esa capacidad de llegar ¿no? al público general. Hay como Entonces... muchos indies, pero ninguno llega verdaderamente a ser nada. Más hasta, o menos hasta esa la, es la idea. Hasta el momento, sí, sí del, del sí, tema eso de es, eso la creación es. Sí, es cierto que evidentemente eh, Bueno, la, la, el programa talents ha ayudado a mucha gente, hay otra muchísima gente que lo ha conseguido por su lado Evidentemente que esto, bueno, pues eh, ha ido evolucionando los últimos siete años el mercado ha cambiado muchísimo y de hecho la gente, sobre todo el público general ha visto que puede haber juegos indie que te ofrezcan una diversión infinita pasártelo pipa y que no tiene que ser una gran producción de 200 horas que puedes disfrutar 10, 15, 5 30 horas con un juego que está hecho por un equipo pequeñito Pero que te está ofreciendo una, un, un, un entretenimiento brutal ¿no? Entonces, eh, bueno, cuando se ve que hay esa carencia um, De un programa que pueda ayudar, mentorizar Y tratar de dar esa cobertura a los estudios más pequeños Es cuando se empieza a fraguar Sony apuesta, porque era un equipo lo, local Entendiendo como local Iberia, que es España y Portugal, y se empieza a fraguar lo que es este proyecto y que, bueno, pues, eh, pues ya va para siete ediciones, si no me equivoco, siete ocho, no estoy seguro, eh, siete ocho ediciones. Aproximadamente sí, aproximadamente. Sí. Eh, más allá del tema de apoyo al producto indinacional, te voy a hacer una pregunta un poco así filosófica, por así decirlo, sí. de, puedes puedes tú por donde quieras. ¿Qué simboliza PlayStation Talents? Yo es que, para mí directamente, de, de, yo tengo un juego que está dentro del programa, es soporte, o sea, lo que simboliza es una ayuda eh, que te va a permitir llegar a un público que es que es muy difícil llegar de otra manera, es muy difícil llegar de otra manera, entonces para mí es soporte y visibilidad, lo que significa es una oportunidad, es una oportunidad, una oportunidad de que te ayuden y de que te vean, de, es, y eso... ...parece algo que es baladío, que es algo relativamente sencillo... ...pero que es que es muy complicado, muy complicado... ...porque tú te pones, montas tu empresa... ...yo tengo, esta es la segunda que tengo ya, tengo otra en Alemania... ...y parece broma, pero para que te vean... ...tú puedes tener una cosa que se ve muy bonita... ...y es un producto que es muy bonito... ...pero estás compitiendo con una cantidad de gente que es acojonante... ...y para que tenga repercusión tu producto pues necesitas experiencia dinero, y es terriblemente complicado. Pues este programa lo que te aporta es, es, te das oportunidad, te dan oportunidades, te dan la oportunidad de que se te pueda ver, de tener una llegada a un público que está deseoso de, pues de ver ese tipo de, de enfoque en la jugabilidad, que no están buscando solo el shooter triple A, sino que están buscando experiencias de entretenimiento y poder disfrutar de jugar los videojuegos. Entonces, eso es lo que te brinda, esa oportunidad, es lo que brinda el programa Talents. Desde mi punto de vista, el programa Talents es simplemente un escaparate donde se te da la oportunidad de mostrarte al mundo. ¿Cómo se diferencia Talents del resto de iniciativas similares? Porque entiendo que habrá, aparte de Talents, a un nivel, vamos a poner, por decirlo, a un nivel eh, europeo, hay, habrá otras iniciativas de, de apoyo a la industria de los indies. Bueno, está, ahora mismo están surgiendo varias, ¿vale? Están sur, surgiendo um, varias iniciativas. Y bueno, la, el, digamos que el elemento diferenciador y que más eh, puede aportar, el, el valor que más puede aportar, es primero la experiencia y el equipo que tiene por detrás, que bueno, pues te puede ayudar. Por ejemplo, hay determinados canales de discord en los que estamos eh, metidos, donde hay gente del sector que es pues eh, muy, muy, muy experimentada, que da soporte a los equipos, que les da mentoring. Eh, semanal, porque, bueno, pues también los horarios son los que son y no es, no es sencillo poder contar con cuatro horas diarias de una persona que es top para poder uh, uh, disponer de él, ¿no?, eh, para, para charlar. Uh, por otro lado, se les da, um, sobre todo en estos dos últimos años, se está haciendo un esfuerzo brutal por, por ejemplo, poner en contacto a los equipos con publishers eh, internacionales Uh, hay gente que acudimos a ferias para poner en contacto lo, a, los, a los desarrolladores de los productos nacionales con publisher internacionales, de manera que facilitamos esa uh, transición al mercado global, ya no solo es nacional, y luego se está haciendo un esfuerzo importantísimo en mejorar, um, pues por ejemplo, la comunicación, lo que sería la difusión en los medios nacionales e internacionales. Entonces, ahora mismo... Con las carencias que hubiese podido tener, lo que se está haciendo es un trabajo, yo creo que de calidad y que, bueno, pues engloba un grupo de profesionales, de personas que están haciendo un trabajo importante para que esto tenga el peso que tiene que tener. Y de compromiso a fin de cuentas, claro. Por supuestísimo, por descontado. O sea, ¿Qué sedes tenéis va... en España? ¿Perdona? ¿Qué sedes tenéis en España? No, no... Ah, sedes, perdona, es sí. que no te escuchaba bien. Sí, eh... La principal está en, en Madrid, la tenemos en uh, bueno, está en el edificio de Sony, ¿vale? Eh, es la más grande de todas, pero luego hay otra en el País Vasco y hay otra en, en Valencia. Esas son las principales. Si no me equivoco hay otra en Málaga también, pero no, te, no podría asegurarlo. Con toda seguridad Madrid... A País Vasco y Valencia. Pasando un poco al, al, al apartado, por así decirlo, de equipos, teams y demás que tenéis dentro, ¿qué sectores, digamos, o apartados tiene? más comentado el tema de, de redes sociales, más comentado el tema un sí. poco de coordinación y luego sí. también los estudios. Pero si no me equivoco, sí. también tiene varias iniciativas abiertas. En realidad hay una muy importante, por ejemplo, en Valencia, que es el, el contacto con lanzadera y en el proyecto cruzado que hay con lanzadera, lo que se hace es poner a los equipos en contacto con, um, con gente del mundo de negocios, ¿vale? Uh, para intentar dar también soporte y formación en estos aspectos que a veces, cuando uno acaba de empezar, pues no tiene muy claro cómo es montar una empresa, ¿vale? Claro. Es decir, ahora mismo lo que se está apoyando también, lo que se está dando soporte es... Uh, desde el punto de vista empresarial, para que no simplemente te dé un soporte a alguien que habla de marketing o a alguien que te pueda dar consejos o feedback sobre la jugabilidad de tu proyecto, sino que también te digan oye, pues mira, vamos a tener una sesión donde vamos a hablar de cómo tienes que generar un pitch, ¿de acuerdo? Eh, vamos a ver un poco cómo deberías enfocar tu plan, de tu business plan, tu, tu uh, enfoque de negocio para tu empresa, ¿no? ¿Cómo, pretendes llevar esto adelante para que tenga una continuidad una vez acabado. Uh, ese tipo de iniciativas también están presentes a día de hoy, se está impulsando porque, bueno, es una carencia que ha habido en, en el sí. pasado y que se entiende que se tiene que suplir de algún modo, porque en el fondo la finalidad del proyecto es ayudar a los equipos pequeños a crecer, a que tengan, lo que te he dicho antes, visibilidad, a que, el pro a que tu propio proyecto, que en principio es complicado que llegues a otros sitios, pues llegue, pueda crecer y te conviertas en... en parte del tejido empresarial sólido dentro de la industria del videojuego en España. Claro, a fin de cuentas, eh, precisamente comentábamos eh, hace ya algo de tiempo, pero eh, muchos de los estudios que nosotros hemos entrevistado, de, de Playstation precisamente, muchas veces los, compor los conforman una, dos, tres, cuatro personas que han salido de un grado y en ese grado, como trabajo de fin de grado, han hecho un videojuego. Entonces, claro, esa gente, yo qué sé, si tenemos un diseñador gráfico, un ingeniero informático y alguna otra persona, no han estudiado lo que viene a ser marketing internacional, por poner un ejemplo. Entonces, les falta esa parte de aprendizaje. Generalmente es, es una de las carencias que hay. Por ejemplo, eh, eh, ya te lo adelanto, el marketing, la visión administrativa empresarial, eh, es algo que normalmente no está generalmente no está maduro. Y generalmente no está maduro y además que yo, por ejemplo, en mi propia empresa lo he ido descubriendo poco a poco con, con el paso del tiempo, ¿no? porque al principio cuando monté la primera lo que me sucedió es que tenía un socio que se encargaba de eso y yo me dedicaba al arte. La, con la segunda ya directamente es una empresa que monta por mi parte. Ha sido como un bofetón de realidad bonito. <ríe> me explico, Claro, sí, sí, sí. Tienes que eh, aprender a gestionar todo esto y bueno, pues la ayuda no te puedes imaginar el valor que tiene. El hecho de que te pueda haber un, un equipo de profesionales que te aconsejen, que tengan, pues mira, tío, yo creo que deberías ir por aquí o deberías ir por allá, móntalo de esta manera. Uh, ya te digo, es.. Uh, muy, muy valioso que te puedan ayudar así. Justo antes que me comentabas el tema de que en muchas ocasiones poníais al, al estudio eh, o a las personas encargadas del videojuego en contacto con eh, estudios internacionales, con publishers, distribuidores internacionales. Sí, Pero sí. ¿cómo está Talents como tal como iniciativa posicionada a un nivel ya internacional? Bueno, a nivel internacional, ahora mismo, después de varios años, se está empezando realmente a conocer. Se está empezando realmente a conocer porque en el fondo... Eh, ha habido varios juegos que han funcionado muy bien y que están funcionando bien y que se conocen a nivel internacional, básicamente, ¿no? Y cada vez va viendo más. Ahora mismo, por ejemplo, eh, se están dando determinados casos como Insomnis, por ejemplo, que está recién salido, y muchos juegos más que están saliendo y, evidentemente, cada año la, el, el nivel es más alto, la calidad de los productos está siendo mayor y la repercusión internacional es mayor tan sencillo como eso. Por tanto, a día de hoy, cuando yo me reúno con... Generalmente, eh, bueno, dependiendo de la, de la fecha que sea, pues hay más o menos ferias internacionales y cuando me voy reuniendo con los publishers y se les presenta el proyecto, una buena cantidad de ellos ya conocen el proyecto porque han hablado o han solicitado información sobre determinados juegos previamente. Entonces, cada día va teniendo más repercusión y cada día um, salen mejores productos que hacen que los publishers quieran tratar con, con los equipos que están trabajando con Talents. ¿Qué estudios conforman Talents este año, entre, entre otros, por darme ejemplos, para que la gente se haga Pues más. es que no, no recuerdo los nombres, pero cada vez se cogen menos. Cada vez se cogen menos. Uh, bueno, el que más, es que no recuerdo exactamente ahora mismo todos los nombres, pero tienes el, el para mí, uno de los más interesantes, que es Neon Blood, um, y luego está Soul, no recuerdo el nombre. Es que ahora mismo no, no te puedo decir, lo tendría que mirar, uh, porque se está reduciendo muchísimo la cantidad de equipos que se aceptan en cada convocatoria. Esto tiene una explicación y es bien sencilla. Cuantos más equipos hay, más complejo es poder dar una, un soporte adecuado a cada uno claro, de los equipos. Entonces, hay que dividir más un poco los grupos que hay en los entonces, que hay. Se, se está siendo muy restrictivo con los proyectos y se está, pues eso, acotando muchísimo cuántos proyectos se pueden, se pueden aceptar, para que se dé, pues, una mayor calidad eh, profesional eh, a cada uno de los equipos que están dentro del proyecto, con lo cual es, se han cogido cuatro, literal, cuatro o cinco, eh, muy poquitos este año, muy poquitos. hay que recuerdo ahora mismo, el por nombre un Neon, blog que de hecho he hablado con ellos en alguna ocasión, pero de hecho, bueno, pues ha, ahí está Occultist... Uh, a ver, eh, no recuerdo, no, no recuerdo los nombres. Te miento si te digo que recuerdo todos los nombres. O sea que entonces no te lo, no te lo puedo decir. Nada, <ríe> yo... No te preocupes. Eh, ¿Con qué estudios o empresas más allá de los propios estudios que conforman Talents eh, colaboráis vosotros? Bueno, básicamente la, eh, una de las. hay varios, ¿no? Pero. Uh, Principalmente, pues te voy a decir, por ejemplo, alguno con los que colaboro yo, que es eh, Wildcard Records, que son una gente increíble que se dedican a, a la producción de, de audio. A todo el mundo que esté oyendo esto le interesa conocer a los chavales de wilcar Records porque son unos campeones, hacen un trabajo fenomenal y eh, son currantes como, como nadie. Eh, luego, por supuesto, está Gamera, pero aparte, por ejemplo, la gente de um, los desarrolladores de Insomni están trabajando ahora también. Publishers, hay mucha gente con, la que, con las cuales hay pues, un uh, crossing de acciones importante, como puede ser... Um, ¿Cómo se llaman? Uh, te diré Meridian, por ejemplo... También está dentro del equipo uh, Selecta. Hay varias compañías que son cada una pues, de distinta escala y enfocada a un sector del, del mercado mm. en el cual pues, hay eh, acciones cruzadas y trabajo directo con ellos. ¿vale? Pasando un poco al tema de, del futuro, quiero sí. que me digas tú cómo ves PlayStation Talent dentro de, vamos a ponerle por redondear un poco, dentro de ocho años, es decir, 2030. Pues yo creo que la iniciativa, si los planes y orientación actual funcionan en la buena dirección, pues será un proyecto muy apetecible de que formar parte, porque se está profe profesionalizando en extremo, se está buscando dar un servicio cada vez mejor y que cada juego que salga tenga una cabida en el mercado y, y funcione eh, con muchas ventas. Entonces yo creo que va a crecer. Y me da la impresión de que si, bueno, en principio la estrategia es buena y funciona todo correctamente, pues se va a convertir en una joyita, en una joyita y una, una ayuda no sé si implicará que si crece, crezca el equipo y se puedan coger más juegos y dar el mismo soporte que se intenta dar en este mismo momento, en el momento actual, uh -huh. que como te digo, pues se ha tenido que reducir la cantidad de equipos para poder dar una mejor calidad en el servicio sí. y poder dar, pues ayudar más, ojalá que así sea, ojalá que crezca, que crezca la cantidad de equipos a los que se les puede dar soporte, pero que se les pueda dar un soporte que digas, ostras, Necesito y quiero estar en Talent, quiero participar con ellos y quiero que mi proyecto esté ahí, porque en realidad todo lo que me ofrecen es... es Son ventajas. Uh, efectivamente. Pues no te voy a preguntar el presentar tu juego en un minuto, porque no estamos hablando de un juego, pero sí que te voy a hacer la última pregunta así para redondear, Venga. un poco más filosófica. ¿Qué sí. impacto queréis generar en la gente y sobre todo en el sector de videojuegos indie nacional? ¡Ostras! Todo el que se pueda, el, el máximo. <risa> La idea es que, en general, cada persona que sea gamer o que juega videojuegos y tenga un mínimo relación con el mundo del videojuego, conozca el proyecto Talents y conozca los juegos que están dentro del proyecto. Ese sería el impacto deseado y si fuese global ya sería brutal. O sea, si fuese una iniciativa eh, global que se, que se conociese en todo el mundo y en general dentro del mundo del gamer tuviese presencia, pues sería el objetivo deseable y el impacto buscado Pues básicamente así con un poco de review esto ha sido el pasado, presente y futuro de Talents, una iniciativa de PlayStation. Apuntad esta fecha, ahora sí lo importante, apuntad esta fecha, 1 de abril de 2021, porque anunciamos de esta manera oficialmente la colaboración entre PlayStation Talents y Gaming Room mediante esta iniciativa, siendo el canal perfecto para poder traeros más juegos, más recomendaciones, más reviews, más entrevistas y, en definitiva, más del mejor contenido indie. Muchísimas gracias por esta oportunidad y por la confianza a ti JC y también a, ta a PlayStation Talents. Y bien Bienvenidos sean todos los equipos de la iniciativa a la familia Educa Digital. A vosotros, que sea un, un éxito, que el programa sea un éxito, que todo lo que hagáis dentro del programa y la iniciativa de, eh, para, para poder mostrar los juegos al público en general funcione fabulosamente. Un placer trabajar con vosotros. Igualmente.